Hola a todos, soy Lucía y en este video tutorial te voy a contar cómo resolví este problema de programación en C que me pasó mi hermano. La consigna decía lo siguiente, a partir de un archivo de texto, generar un vector de registros con el siguiente formato. Ahí les puse el formato que tenía que tener para hacerlo más simple y más fácil de ver. Lo primero que hice fue pegarle un ojeado a un libro de programación en C, bastante útil, por lo cierto, y ahí vi que todos los archivos se abren con la instrucción fopen y se cierran siempre con la instrucción fclose. Para chequear que el archivo se abrió bien, mandas un if que analiza si la instrucción de apertura dio un resultado distinto de nulo. También acá van a ver que puse una R entre comillas y esto es porque lo vamos a leer. O sea, siempre tenés que aclarar qué vas a hacer con el archivo. Y acá es donde me encontré con el primer problema. Primero leí en el libro que hay muchas instrucciones para leer un archivo y todas tienen resultados similares pero con diferencias muy sutiles. Lo segundo que me complicó la vida fue darme cuenta que yo necesitaba leer cada palabra del archivo letra por letra para encontrarle las vocales y contarlas y después leer la palabra entera como una zona de línea para poder guardarla en el arreglo de palabras. Como les voy mostrando, dependiendo de si lees letra a letra o palabra a palabra, vas usando distintas instrucciones. Al final me decidí leer letra por letra, guardando la letra que leí en la variable palabra y mostrándola por pantalla. Metí un ciclo while con la condición fof. Esto lo que va a hacer es ejecutar la lectura mientras no se llegue al final del archivo. O sea, mientras fof no me responda con un sí. Acá el compilador me tiró tres errores. El primero era porque no había puesto el nombre del archivo entre comillas dobles. El segundo era porque mandé una cláusula if-else sin darme cuenta que no puedo escribir código en el medio de ellas porque rompo toda la lógica que tiene, que es bastante obvio. Y el tercero era porque me había olvidado de indicar que la condición while tenía que ejecutarse siempre que no llegue al final del archivo. Yo me había olvidado de indicar no fin del archivo. Como estaba trabajísima en cómo seguir, escribí el código para leer un carácter letra, fijarme si era o no vocal y si lo era contabilizarlo. Pero ojo, este código solamente lee una palabra del archivo y en su momento lo hice así porque no sabía si era conveniente leer el archivo letra a letra o leer línea de palabras. Ahí es donde más tiempo estuve enroscada. De todas formas, dejo esta parte del video porque sirve para analizar todos los errores que tuve. El primero, como puse dos veces la función getc, es decir, leer letra, estaba leyendo cualquier cosa. La condición final de la palabra estaba mal escrita. El if andaba bien, identificaba las vocales, pero por alguna extraña razón no se detenía cuando la palabra terminaba. Así que cambié el lugar de la condición final de la palabra y, probando y probando, me salió. Lo próximo a hacer era pensar en la forma que iban a tener los datos. Por eso armé este esquemita para ver a dónde iba a ir la información. Ya había visto en el manual de C qué palabras se usan para crear estructuras, así que lo siguiente que hice fue ir separando las funciones que iba a tener mi programa. En primer lugar, sí o sí iba a tener que leer el archivo palabra a palabra, por eso tuve que modificar la función que iba a contar las vocales. La función quedó así. Es de tipo int, porque devuelve un entero con la cantidad de vocales que tiene la palabra. Usa como parámetro un vector de palabras, que en todo el programa va a tener como máximo 15 lugares. 14 para las palabras y el último para el carácter fin de palabra. La pensé bastante a esta función y me decidí por crear un vector de caracteres dentro de la misma función para poder medir el tamaño de cada palabra y así hacer correr el ciclo for tantas veces como tamaño tuviera la palabra. Entre las cosas que leí en el libro estaba la data de que si mando archivos y variables que leo en pantalla a funciones, las tengo que tratar como punteros, es decir, ponerles asterisco y ampersand. Por cierto, para leer desde el archivo la palabra completa, la única función que me sirvió fue fgets s, con el formato que ven ahí. Y para leer por pantalla, scanf. Lo que me están viendo hacer ahí es sacar la función que lee palabras del main y llevarla a un archivo secundario. Bueno, ahí se van viendo los distintos errores que fui cometiendo hasta dar con la función. Entre ellos, olvidarme de incluir bibliotecas, olvidarme de poner asteriscos y ampersands, olvidarme de tratar a la palabra como vector, Declarar la misma palabra dos veces. Prefiarla al momento de usar una función para leer por pantalla o para escanear el archivo. Obviamente di mil vueltas para darme cuenta de todas las fallas. La que más me costó fue, sin dudas, no ver que me estaba olvidando de leer la palabra como si fuera un vector. Pero al final me salió y pude contar e imprimir cuántas vocales tenía cada palabra de mi archivo. Dato importante. El archivo tiene que estar en la misma carpeta que tu proyecto. Para poder darme cuenta dónde encontrar las fallas, trato siempre de incluir cláusulas para imprimir qué es lo que está haciendo el programa. Después les elimino. Lo siguiente que hice fue crear el formato de mi registro, es decir, hice la estructura. Y después armé un esquema final con todos los movimientos que quería que tuviera mi programa. Como están viendo, la variable contador iba a decirme en qué vector guardar la palabra que leí teniendo en cuenta la cantidad de vocales. Ahí me di cuenta de dos cosas. Lo primero era que necesitaba una función que me dijera qué lugar estaba disponible para guardar esa palabra. Y lo segundo es que esa función tenía que servirme ya sea la primera vez que se ejecutara o la segunda o la tercera vez. Entonces me di cuenta que sí o sí tenía que inicializar el vector palabras, como acá, que el asterisco me va diciendo si ese lugar está libre para poder usarlo o no. En esta parte del video cargo el vector de registros. En cantidad de vocales meto el número de vector que según la consigna era como máximo un vector de 10 posiciones. Y en el vector de palabras cargo un asterisco. En este ejemplo el vector de palabras era como máximo de 6 palabras. Ahí cometí un par de errores. Me olvidé de poner un par de punto y comas y en el ciclo for mezclé variables. También me olvidé de ponerle nombre a la estructura. Todo esto lo puede notar porque siempre trato de imprimir por pantalla cada función que desarrollo y así ver qué datos está tomando el programa. Ahora que en el main ya no tenemos casi nada, les cuento un par de cosas. No tuve que poner asteriscos ni ampersands cuando puse a la estructura que en el main se llama mi vector, como parámetro y argumento de las funciones, pero sí tuve que usar corchetes para indicar que mandaba un vector de estructuras. Cuando pude comprobar que la estructura con sus datos estaba bien inicializada, me puse a ordenar un poco las funciones en el main. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y que a mí me tuvieron días enteros buscando errores y atrasándome. Primero, la estructura la tuve que crear en el mismo lugar en donde puse las funciones que la inicializan, la cargan, la modifican y la muestran. Si no lo haces así, te tira error el compilador. Y me parece que eso tiene que ver con que cuando mandamos a la estructura como un argumento de una función, lo estamos haciendo a lo criollo, es decir, por parámetro y no por referencia usando punteros. Nosotros, por ejemplo, al archivo que estamos leyendo y al nombre del archivo lo estamos mandando por referencia, por eso usamos asteriscos y ampersands. Pero a la estructura, fíjate que la estamos mandando sin nada. Lo siguiente que hice fue hacer la función que me iba a devolver la posición libre del vector de palabras. Había pensado en hacer una función recursiva para que quede más cheto el programa, pero la verdad ya estaba cansada y me decidí por una función más básica. Los pasos que sigue esta función son los siguientes. Recibe una dirección que le dice en cuál vector de registros hacer la búsqueda del lugar disponible. La dirección se la dio previamente la función que cuenta cantidad de vocales por palabra. Por ejemplo, si la palabra tiene una vocal, a la función le decimos busca un lugar disponible en el vector número 1, que es el vector que guardará a todas las palabras con una sola vocal. El algoritmo de búsqueda sabe que tiene un vector de palabras con seis espacios disponibles y en cada espacio entra una palabra. ¿Cómo sabe que ese espacio está disponible? Porque ese espacio tiene un asterisco. ¿Se acuerdan que lo pusimos antes? Si hay un asterisco, no hay palabra. Por lo tanto, está disponible. Entonces, si el algoritmo va leyendo el vector y encuentra el asterisco, deja de buscar y te devuelve el lugar. Es decir, el número de posición en donde se detuvo porque encontró el lugar disponible. Y listo eventualmente ese lugar va a almacenar una palabra por lo que la segunda vez que vayamos a buscar lugar ahí el algoritmo encontrará la palabra y no el asterisco así que va a buscar el próximo lugar disponible. Finalmente ya llegando a la última parte del código lo que hice fue acomodar y comentar lo que hacía cada línea y escribir el comando para que se guarde la palabra leída en el vector que corresponda en el lugar que esté disponible, usando como indicadores los resultados que me dieron las funciones que desarrollamos. Por último, escribí así nomás la función que leía el contenido del vector de registros y probé el código. Di muchas vueltas hasta que me decidí a escribir todas las funciones en el mismo lugar y evitar usar bibliotecas y funciones externas. Por lo menos por ahora, que estoy apurada por terminarlo. Lo que están viendo a continuación es cómo fui acomodando los errores de tipeo y cómo viendo lo que imprimí el programa me daba cuenta de las fallas que tenía. Por ejemplo, cuando hay errores de tipeo en los ciclos FOR, no lo inicializas bien, pones mal la condición de las veces que lo tenés que hacer, eh, o te equivocas de letras, por lo general en la pantalla te van a salir más impresiones de las que corresponden y te va a mostrar cualquier cosa. También me pasé a olvidarme de poner el if en la función que buscaba lugar disponible, es decir, no escribí la condición que iba a ser de tener la búsqueda. Por eso mi programa solamente guardaba una palabra en cada vector. Ahora que el programa ya funciona, me queda en prolijar la parte que imprime su contenido. Como todos los vectores tienen contenido, ya sea de asteriscos o de palabras, voy a meter un if y un else para que siga su ruta si el vector solo tiene asteriscos y de esta forma no me los imprima. Y acá estuve una hora y media buscando la falla porque mi programa guardaba parte del nombre del archivo en el primer vector de registros y me di cuenta que el error estaba en que en el main Primero había declarado el archivo y después había declarado el nombre. Resulta que hay que instanciar la variable char que almacenará el nombre del archivo antes de crear la variable de tipo file que va a apuntarlo. Finalmente, pude hacer andar el programa y corroboré que andaba a 10 puntos. Espero que este tutorial te haya servido de ayuda, si tenés alguna duda podés dejarla en la caja de comentarios. También te dejo un correo para que puedas mandarme ejercicios que puedo ayudarte a resolver.